Mercado. El que escribe bonito, este es de la fama. Ahora te molesta estar conmigo, me duele el corazón. Son designios del destino, ya no me quieres ver, mi amor. Ey, escucha. Y ya tú no me abrazas, ya no me acuerdo de tu Tu alma abandonado Me comprometí contigo Te di mi corazón Los amores del cacique En apartado compadre Peñita Mi desierto en el verano En tu alma ¡Gracias! Te boté, te boté, te boté, ay, ay, ay. Pero si en la vida todo se acaba, yo siento un dolor que me hiere el alma. Pero te saqué, te saqué, te saqué, de taquito te boté, te boté, te boté. Pero si en la vida todo se acaba, yo siento un dolor.